que apenas salga de aquí voy a inventarme algo para recompensarlo. Tú solo trata de demostrar tu paternidad cuando salgas para que le des a mi nieta todo el amor que se merece. Ahora sin dime. ¿Cómo piensas ejecutar tu plan de herencia sin poner en peligro tu vida y la vida del bebé? Hey, tú, suscríbete y activa la campanita para recibir los avances de los mejores contenidos de Luz de Luna y de Vuelta al Barrio. Suscri el abogado de los de Sousa, ese tal Manrique, quiere robarse la herencia de Luz. Lo que era un secreto por fin se conoce. Una vez, yo leí un mail del Instituto de Baltimore, que al parecer Eus había arreglado con alguien allá para que el resultado les salga a favor. No. Mientras que el precio de la traición... ¿Me puedes explicar qué hacías en ese penal? ¿Un día de visita femenina? Podría ser. Eso debiste de pensar antes de defender a tu amiguito, el león de la cumbia, ¿qué? Su propia vida. ¡Oh! ¡Ah! Un estremecedor capítulo en Luz de Luna. Mañana 9 y 30 de la noche en América.